que hay acá, ¿no? Como que apesta, apesta, apesta, al culo apesta, apesta. Si estoy viendo por la ventana de mi casa y veo todo marrón, debe ser, de ser toda la mierda que se liberó después de haber muerto de esta forma tan estúpida. Personic 51-100 WTF No, de la canción acá, No sé, ¿Alguien, ¿alguien alguna vez escuchó la canción hasta acá? Yo creo que hasta este punto todo el mundo salió del nivel, boludo. ¿Alguien se conoce esta parte de la canción? Yo creo que nadie golpe Colbert, boludo. Lo conoces por el Persona, ¿no? Eh, ¿no? jueguen a Hyper Sonic, por favor. Se los ruego. Nunca jueguen a Hyper Sonic. O sea, Y si ya lo jugaron y no se dan cuenta porque es una mala idea... Bueno, internamente, su su subconscientemente sufrieron, sufrieron mucho del asco. Vomitaron subconscientemente. Inconscientemente. Dije subconsciente, Inconscientemente vomitaron. Este, No jueguen nunca a Hyper Sonic. O sea, si, si estás diciendo... Uy, qué, uy, eh, voy a pensar un, un nivel para que sea mi primera Jugar cataclis jugá jugar AVP, jugar Blood, si quieres, pero no juegues hay personas. Por favor, te lo ruego, no lo hagas. No te no no te autoinflingas sufrimiento. Este no no no lo hagas.